Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer capítulo de restauración Aquí que les habla Juan Pablo de My Sneaker Customs Me han pedido mucho grabar videos en español Y la verdad que no hemos tenido mucho tiempo Pero hoy día, para hacer el primero, yo creo que va a estar bueno Hoy vamos a restaurar este bar, unas Air Max 1 Vamos a ver el estado al final, comparándola con la anterior Para que vean cómo quedan Vamos a mostrarles cuáles son los daños principales que tiene este par. La gamuza negra, como pueden ver, está muy desteñida. Está muy sucio además. Si pueden ver la malla, está café prácticamente. Los cordones para qué decir. Eh, la midsole está descascarada, está desteñida. Tiene unos raspones por acá que puedo ver. La cápsula de aire sucia. Les vamos a mostrar el producto que utilizamos para limpiar zapatillas que es de la marca Rejuvenator así se pronuncia Rejuvenator el 8 se pronuncia como un 8 lo pueden comprar en la página web de Rejuvenator donde podrán encontrar un 10% de descuento con nuestro código MySneakers que aparecerá aquí en pantalla A diferencia de otros limpiadores, Rachuy tiene cuatro escobillas, una es la escobilla soft que es especial para gamusa, que va a ser para este par que está acá, que tenemos, que tiene un borde de gamusa en el abber. La otra escobilla es la medium, que es para uso normal, generalmente para cuero liso, eh, y materiales que no son tan tan delicados, más dentro de lo normal digamos. Después tenemos la escobilla Hard, que como su nombre lo dice es la escobilla más dura que es idealmente para suelas que no son pintadas como la suela de las Air Force One y muchas suelas de goma que no necesitan mayor cuidado. Son para suelas duras pero eso es, se pasa muy fuerte en la zona de abajo y en la zona de los bordes para poder dejar el material bien limpio. Y después tenemos la escobilla brass, que es una escobilla con cerdas de cobre para el cuidado de la gamusa, que se utiliza generalmente al final de la restauración, cuando ya las tengamos listas, pintadas y todo, se repasa para poder mantener la suavidad o devolverle la suavidad en este caso, que está media dura, vieja, sucia. Comenzamos sacando los cordones Ahora vamos a poner el hormador dentro de la zapatilla esto para que se estire la punta y nos facilite la limpieza ahora podemos limpiar mucho más fácil lo primero que vamos a hacer es llenar el pocillo a la mitad el pocillo de rechovineider o puede ser cualquiera un tupper que tengan en la casa lo vamos a llenar hasta la mitad y vamos a echar dos chorros de rechovineider dos chorros es suficiente porque es un producto bastante concentrado ahí vamos a partir limpiando la suela o uh, midsole y midsole también sabemos que la midsole en este caso es pintada la de la Air, o, o sea, la de Air Max 1 perdón. pero vamos a limpiar igual porque después la pintura la vamos a sacar Perfect. ahora con la escobilla soft vamos a comenzar a limpiar para no dañar la malla, para no dañar este material suave de acá, por precaución más que nada. Vamos a comenzar a limpiar hacia acá y al final vamos a limpiar la gamuza oscura. que sacamos la plantilla y sacudimos un poco la zapatilla porque aparentemente estuvo en la playa. Vamos a pasar la escobilla por el interior. Que también se ensucia bastante. Secamos con el paño de microfibra. Ya lavamos el upper y lavamos la zona debajo, vamos a proceder a meterlas a la bolsa de lavado de Reguinator, como pueden ver ahí, La aseguramos bien, entonces ahora que la tenemos acá, la vamos a llevar a la lavadora. Aquí está, bien guardado, algunos de los materiales que vamos a usar, acetona, cotonitos, pétalos de algodón, para poder sacar la pintura que está en mal estado además de nuestra conocida pintura Angelus acrílica flat white para poder pintar la midsole y el de la pintura de gamuza negra black sweep para gamuza Angelus también. Antes de restaurar la zapatilla es necesario sacar toda la pintura de la midsole que se encuentra alrededor de todo el par. El switch, que es de material de cuero liso el logo de Nike, como dicen algunos, Le vamos a pasar un poco de acetona. Para sacarle la suciedad que queda pegada al cuero. Entonces comenzamos restaurando, pintando la midsole blanca después de haber limpiado con acetona la pintura anterior restante. Con mucho cuidado secamos el par, ya que la pistola a calor tiene una potencia muy grande, entonces hay que tener mucho cuidado con apuntarle a la cápsula de aire por muchos segundos bueno ya estamos casi listos con nuestra restauración ahora solo faltaría aplicar el sellante finisher en la midsole ya que no existe un sellante único para gamusa ni para tela, solamente midsole. Bueno, estamos casi listos con nuestra restauración. Como pueden ver, los pares están bastante diferentes. Este es el par antiguo y este es el par restaurado. Así quedaron ambos. No era una restauración tan difícil, así que no, no el cambio no se nota tanto así como tan de aquí al cielo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado nuestro video y para darle algunas recomendaciones, suscríbanse a nuestro canal. Para que vean todos los videos y algunos consejos como mantener sus pares limpios, usar armadores y mantenerlos con algún bálsamo de cuero si es necesario para las zapatillas que son de cuero como la Air Force One por ejemplo. Les dejo tres tareas. Una es comprar en la página de Red Show con el código MySneakers, La segunda, suscribirse a nuestro canal. Y la tercera, seguirnos en Instagram para los que no nos siguen. De eso, muchas gracias, que estén bien. Chau.